y ahora toca Maldivas Sur y ahora toca Maldivas Sur ahora toca Maldivas Sur con el Blue Force y ahora toca Maldivas Sur con el Blue Force Mark y Marilén hay que pasar a otro lado del Ecuador pero no os engañéis nada de playas paradisíacas hay que venir curtidos con el nervio bien templado porque vas a tener que estar al límite este viaje es para ver tiburones y no están en un sitio fácil, están en las profundidades y las corrientes. Los tiburones no te lo van a poner fácil, no van a estar en los jardines de coral. Están en lo profundo. Y una vez que los encuentras, pues tienes tiburones por arriba, por la izquierda, por la derecha, por detrás, por delante. Hay gente que incluso los distingue. Puntas blancas, puntas negras, de arrecife, oceánicos, tigre... Yo me conformo con verlos. No he conseguido tampoco buenas imágenes por la dificultad de las inversiones y por utilizar una cámara que, bueno, no estaba la idea. Pero siempre podrás contar con Mar, y te prestará buenas imágenes y te dará un buen vídeo. También me ha prestado imágenes, sabe, todo un fanático y experto en tiburones. El motivo de no poder hacer fotos en condiciones, las corrientes. Una cosa que me pone nervioso. De haber tenido una semana más me habría acostumbrado. Pero la aventura es la aventura. El pasar dificultades es parte de ello. Sin embargo he tenido bastante suerte y no me ha pasado como a un compañero que acabó rebozado en coral de fuego. Aquí podéis ver cómo estamos buscando el rebufo de la corriente detrás de las piedras agarrándonos a lo que podemos, que no sea coral, claro. Y un día, pues al atardecer, nos llevaron a la típica cena en la isla. Ahí a comer, pero... cuando todavía estábamos con los postres, pues la gente empezó a hablar y a salir pues más o menos con prisas al barco. ¿Y cuál era la sorpresa? Pues la sorpresa, un magnífico tiburón ballena... Que se había acercado a las luces del barco a comer y encima pues nos dejaron meternos al agua con él sin acercarnos mucho para que no se espante, pero ahí estaba y estábamos sin botellas, eso sí pero bueno, ahí estuvimos aguantando hasta que a la gente se le fueron acabando las baterías de las máquinas de fotos y máquinas de vídeos y fuimos saliendo salvo alguno que salió, la cargó y volvió a entrar. Creo que fue hasta las 3 de la mañana cuando, cuando ya se cansó. Se cansó de recargar la cámara. Y sí, no sé si es que el bicho no te veía o no le importabas, pero tenías que apartarte, porque corría riesgo de acabar dentro de la boca. Que aunque no tenga dientes, pues eso. Y esto es lo que comía, estas minigambas. Funcionaba como un aspirador y parecía incapaz de acabar con ellas porque cada vez había más. Y aquí quedan los irreductibles, disfrutando del tiburón hasta el último momento. Resumiendo, la ruta es muy interesante tanto por la fauna como por la dificultad de las inmersiones. Hay que llevar un traje, aunque sea ligero, porque rebozarse en coral de fuego no es muy agradable, además deja secuelas. Así que hacer caso a los guías, Con las corrientes os meterán en problemas. ¿eh? También hacerles caso porque para arrinconar a los tímidos tiburones hay que seguir estrategias que los guías os irán explicando. Y si no hacéis mucho ruido ni llamáis la atención, podéis encontraros con escenas como estas. Y esto es todo, ahora solo queda suspirar, respirar profundamente para que se vaya el nitrógeno y sobre todo agradecer a Marc, Marilene y toda la tripulación lo bien que nos han tratado y lo mucho que nos han enseñado. Y esperamos volvernos a ver. A ver, un inciso, no es por molestar pero que si os ha gustado, denle al Me Gusta. Solo eso, no llaméis por teléfono, no mandéis correos. darle al Me Gusta. Eh, bueno, como siempre preguntáis qué es lo que se come aquí. Tiene que ir a flotar, o sea, qué... Wolves 9 probar, I'm